18, se encuentra en el proceso de cimentación. Este es el proceso más largo e importante para este proyecto, ya que es la base de toda la construcción y soportará todo el peso de la estructura. Para esta construcción se están realizando plateas de cimentación las mismas que garantizarán que no existan asentamientos diferenciales en las estructuras del edificio. En Neo18 se está trabajando con las plateas seccionadas para evitar generar daños en las construcciones aledañas. Se avanza por secciones y hoy se culminará con el proceso de cimentación en la totalidad del terreno. Para asegurar la adherencia del concreto viejo con el nuevo, estamos usando el epóxico Cicadur. Garantizamos la uniformidad del concreto y una mejor preparación del mismo trabajando con concreto premezclado, el cual está certificado en calidad a través del ISO 9001. En este proceso también preparamos probetas, las cuales sacamos en cada vaciado para garantizar que cumplen con la resistencia del concreto en los tiempos establecidos según la norma. Neo 18. Avanzando con calidad y garantía.